En una cosa loca que no se puede ni explicar, pero que te voy a intentar describir en la luna ahora mismo del de planeta 13.6. La luna se llama X3 y bueno, en la luna esta sí que hay habitantes, no como en la nuestra. Pero te voy a venir a hablarte a hoy del quinto sexo. ¿Estás listo? Porque esto está complicado. Es muy difícil de explicar. Como todos los otros sexos, es muy diferente de los nuestros. Esta vuelvo a hacer un recapitulativo de todo lo que hemos dicho aquí. Los dos primeros son como nosotros, el planeta Tierra. El tercero es uno que yo ya he explicado. Ya, el cuarto es otro más que ya he explicado y hoy voy a explicarte el quinto. ¿El quinto en qué se basa? No se pueden reproducir, es como si estuviesen castrados desde el nacimiento. Es un poco como el tercero, pero esta vez no se pueden reproducir. Yo no sé cómo es que. Es como la etnia ariana de Hitler, es la etnia superior, que son lindísimos para ellos mismos los ciudadanos de este planeta eh, son altos, son poderosos, son generalmente los que mantienen todos los países en vía Los que traen alimentación, los que se ocupan de todo este mundo Entonces son los que más tienen poder, perdón un momento Me van a notar que estoy hablando bastante alto, entonces van a venir y me van a... El problema es que como no se puede reproducir Obviamente se están en extinción. extinción Y es la raza, la etnia Más poderosa de aquí Pero están en extinción. extinción, vete tú a saber Y vete tú a entender, no tiene sentido Pero al mismo tiempo fueron los primeros Que estaban aquí en esta tierra Y absolutamente nadie de esa etnia O esa raza está a favor De reproducirse, aunque pudiesen hacerlo Porque dicen que es lo que hace Que la vida o la perenidad Del de mundo 136 Se basa justamente en la procreación ...y que menos sí. progreas, menos... Más probabilidades tienes de que tu etnia o que tu propia raza de ese mismo mundo sobreviva Así que eso, eso era el quinto sexo Me estoy aplastando muchísimo porque es, aquí la gravedad un poco chunga Hay días que se baja, hay días que se sube Voy a volver a hablar de eso en otro vídeo Te quiero mucho, me falta la, el sexto sexo Espero que hayas entendido todo Nos vemos, esto es increíble, me cago en la puta, me voy a morir Nos vemos, un beso, cuídate mucho que la salud es lo más importante sí, clear, Stop it, Spacey.